Lo que todo el mundo habla, aquí no se habla más nada que no sea lápiz y moza. Lápiz y moza. Déjame explicarte por qué. Mm, dime. Porque todo el mundo esperaba que el lápiz iba a ganar. Bueno, ok. Vamos ya, esa es la opinión tuya. Sí, déjame desarrollar sí, qué sí. pasó durante el fin de semana. Okay. Que no tuvimos programa. Sí, que me, me están insultando los lapicitas sí, sí, también. Sí, está bien. El fin de semana, señores, el viernes estuvimos aquí. Y dijimos que la, la, canción, la primera canción contra la de Mozart, contra el lápiz, habíamos dicho que, lápiz, que Mozart iba ganando. Era nuestra percepción. Salió el viernes, aquí lo hablamos y todo eso. El viernes en la noche, salió la de Mozart. Pasa que el sábado en la noche, el sábado en la noche, Lápiz anunciaba, eh, perdón, viernes en la noche, creo que era viernes de viernes a sábado fue, el sábado sacó Mozart, ok, sí. Lápiz anunciaba en la nochecita, en, en la noche, viene la noche, que iba a tirar la canción, eso fue el viernes. Cuando estábamos aquí salimos dijimos que había ganado Mozart y que iba ganando Mozart. Todo el mundo esa noche se trasnochó, se trasnochó gente que, que, que no escucha ese ritmo, esa... esa. La me decía a las 2 de la mañana, qué hora es? <risa> Eran ya, Neto. En el baño, me dormí yo en el baño. Yo hice una transmisión. <risa> Flaco, en el baño estaba yo esperando ahí, eh, durmiendo. Yo hice una transmisión a las 2 de la mañana. En, no, yo empecé a las 1 y media y comencé a transmitir para, cada, para hacer un video reacción. Gracias a la persona, tuvimos muchísimas personas, más de 500 y pico, esperando la canción de Moza de lápiz. Dan las 2 de la mañana y Lapi nos tira la canción. Y nosotros con ¿qué vaina es? Y espera. Luego Lápiz saca un video diciendo, o una foto, que él esté en Chicago. En Chicago era la 1. Y en toda la República Dominicana no eran las 2. O sea que todavía no eran las 2. Ah, las 3. Y esperamos hasta las 3 de la mañana. Cuando dan las 3 de la mañana que escuchamos esa canción... Me disculpa. Bueno, la canción, como dije en mi canal de YouTube, como tema está bien, como un tema de rap, está heavy. Pero como era, es un reggae o es un indes, indiscutible disparate. Eso es lo que yo dije. Yo no esperaba nunca eso. La canción Nueve Días es un disparate. Yo me trasnoché de baile, la gente se quilló, todo el mundo se quilló. Pasa que a las 2 de la tarde... Neto, del sábado, Mozart hace un live de una a dos por ahí. En el live, Mozart dice que va a lanzar la respuesta de esa. Porque todo el mundo dijo, pero ¿para qué Mozart va a tirar si ya la canción, la última, no está de nada? Por cierto, oye, la influencia de nosotros aquí en este programa es tan fuerte que el sábado en la mañana... Me despertó un amigo mío, un grupo de tigres que están allá en... Viste, saludos para Ángel, los muchachos. Me despertaron preguntándome. No, hermano, sobroso que tengas. Y yo diciéndole la opinión mía. Pero me acabamos. No, porque tú eres anti lápiz, porque tú eres pana de fulano. ¿Con el lápiz no. Pues nada, el sábado a las 2 de la tarde, a la 1, no a la 1, Mozarás el live. Ya a las 5 de la tarde yo tenía datos que la canción estaba lista y que la canción la tenía ya en la mano a los foques. A las 5 de la tarde, estamos hablando que a las 1, ya a las 5, a los foques tenía eso preparado. A las 6, a los foques grabó. El video de Moza se tomó un tiempecito, pero Moza anunció que la canción salía con video. ¿24 horas? No, no, menos de ahí. Porque la canción fue a las 3 de la mañana y Moza sacó la de él Faltando 5 para las 12. O sea que menos de 24 horas le tomamos a hacer todo. Cuando Moza sacó esa canción. Parecían cuando, los, cuando aquí eran los pollos. Que metían un pinchecito aquí. <risa> y, le daban y le daban los más palos. Yo me acuerdo de los pollos. No podíamos <risa> meter un pinche aquí los pollos. Que era patin -tan a veces los lo pollos te, Tenía que meter que hay coja A, a, a, a caos de pinche Porque eh, eh, no había ellos, pinche De tantos palos Que le el daban El Entonces Moza Le dio en la madre Pero en la madre Al ápiz consciente El sábado La gente comenzó A pedirlo Tardar cosa, Mira que necesitamos es esto? El hombre ha despertado Y se quilló pero lo mejor es, Néstor, que él se dejó, que nosotros lo que él, nosotros que veía a Fran Frank y el sujeto, diciendo que, que los influencers, o sea, entonces como el doctor y ese grupo de personas, hubieran, influyeron en la canción del de lápiz, que para que decir que Lapi, el que lápiz perdió. Pero mira cómo la vida, todo lo que se le criticó al lápiz, hoy lo va a hacer. Hoy en la noche sale la de lápiz con el, con el viejo Flow de una vez. Tú lo sabes, tú lo sabes. Mira, mira, mira mi opinión sobre la tiradera de de Moza y el lápiz. El lápiz se confió demasiado. Sí, se confió. Se confió. Se confió. Se confió. Tú te puedes comparar con un fritalero como es Moza La Para, que se pegó haciendo frital, que en 10 minutos te hace una canción. Y otra cosa, una tiradera, hacerle coro. Eso es como una canción normal, como tú dijiste. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces la gente esperaba ese lápiz aguerrido. Ese lápiz que estaba impuesto a ganarle a todo el mundo, nadie se tiraba con el lápiz. Claro. El muchachito ese que decía, con el lápiz no. Ya está grande. ¿Tú entiendes? Y lo esperaba. Entonces la pisita, nadie le ha quitado mérito al lápiz. Mira, nadie. Le ha quitado el mérito al Lápiz, pero esta vez perdió. Sí, eso es lo que es. Por eso no hay que ponerse loco, por eso. Esta vez Ahora, perdió. Hoy Lápiz... Me van a acabar, pero tengo que decirlo. <risa> me van a acabar, pero tengo que decirlo. Para mí va 2-0. Para mí. ¿Por qué no ha ganado ni una? No, no. 2-0. Para mí. Yo quiero que la gente llame, no, esa... que, que finalizamos el programa con la gente llame... Porque como los lapicitas no ven a nosotros... Espere, por favor, esta vez. Confirmen allá primero, para que la gente no llame de baile ¿No entiendes? Villalona. Villalona. Confirma primero. Villalona para que la gente mío. no llame de baile Pongan güey. el número, porque como lapici los, los lapicitas ven Villalona. mucho este programa, porque lo ven... Eh. Saludos eh. a Braulio. Saludos a todos los muchachos que ven eso. Hay, hay uno que me tiró por, por Facebook. Eh. Sin amenaza, eh, que me están déjame amenazando ver, de, ahí. Okay. Déjame, ver, déjame mencionarlo, porque... Joan Smith, de los muchachos que me siguen en, en Facebook, eh, Lapisita, eh, me manda un saludo. Pero atención, Soy, miren. A los fans. Hoy Lápiz va a romper a Mozart. Pero va a perder. Lápiz perdió la guerra. Mi opinión, oh. mi percepción. Hoy Lápiz rompe a Mozart. En la madre. Pero el bullying que pasaron durante estos cuatro días no se lo quite. Eso no se va a borrar nunca. Porque por más que la gente me llame aquí diciéndome que yo no entendía la letra del lápiz. Lapi hoy está haciendo un tema como yo y como un grupo de personas se lo estábamos pidiendo. Claro, con el flow claro. de antes. Entonces, al final, ni tú ni lápiz tenían la razón. Porque tuvieron que venir de nuevo con el flow viejo. Con el flow que le gusta a la gente. Con el tú lo ave. ¿Eh? ¿Vea, ¿Eh, flaco? Es así. Claro, ¿verdad? ¿Verdad? No me a de decir a mí. No me... Tú no eres de. ¡Llámame! No. ¡Llámame no la eres nadie! Ahí está el número. Porque no es muy bonito ahora. No querés llamar porque ahora nadie del lápiz. ¿Eh? Y la barbería estaban todos. To... Saludos a los muchachos de Brooklyn Marvel Show. Lo hice viral. <risa> Le mandé yo un video a los foques de los muchachos de Brooklyn Marvel Show. Calla. <risa> <risa> <risa> <risa> y, <ya no> sé. <risa> y a los pocos subió eso. Entonces. Uno dijo, a mí no me. Yo estoy, yo estoy aquí en el Facebook, lo acabo de publicar. Que yo quiero ver la pisita. Que, que llamen, llamen. Que ustedes son los que me decían a mí. No, porque yo no entendía la canción del lápiz. Pero, el lápiz no Pero hoy el lápiz va a estar haciendo una canción estilo como era antes. Oye, ¿cómo le puso a Neto entrando? Tú lo sabes. Ya tú sabes. <ríe> tú lo sabes. No lo podemos poner el audio porque hay mucho dicho. Lo que sí yo creo que. Ya se fue, peso, ya se baña la guerra. Ya se baña la guerra porque que, que mencionando cosas personales. Ya que, eso, no, no. No, no, iba, no, no Iban bien, no, la guerra no, iba bien. Sí, sí dije, no, no, no, no, iban bien. ¿Eh? ¿Eh? Iba bien. A Pero así no. Ay, ay, ay, picante. ¿Eh? Picante. La pisita van a ganar. Wey. No, wey. Señores, un saludo a Nahedi de San Pedro de Macorís. Esa negra hermosa, Ana Heady, que siempre está activa con nosotros. ¡Aló! Comenzaron la visita. ¡Hello! Yo no soy la visita. ¡Hello! ¡Ah! ah! No, porque ya no, nadie es El tú eres. Dime, opinión. Mira, en una guerra solamente una gente muere una sola vez. ¡Ajá! El lápiz puede sacar lo que él quiera, que ya Mozart lo mató. ¿Ya? ¿Mozart? Lo mató, ¿verdad? lo mató ok tú tú crees que ya y si hoy me viene con los con los diego Conejo sagrado y y, y, y y mete todo el power bueno, se fue Se fue. pero imagínate ya, ya eh, quedó ahí quedó ahí quedó ahí entonces eso de la vaina personal vi que la gente mandó eh, vi lo del lápiz de personal y que por palín no no acusemos Mozo de que use Palín, por porque creo que Mosa no dijo nada personal con no, Palín. Solamente mencionó el nombre y dijo que Palín busca el botiquín, pues porque le estaban dando. No creo que se llegó, eh, se, eh, o sea, que pasó algo tan fuerte, de que, que llegase a, a ese... Pero decirle di que vaina di que, que, que, de que, que dos mujeres en un camino, mencionando cosas personales. Ya veo que la guerra como que... Está, está cogiendo está otro, otro, otro color. Pero lo digo, lo digo desde hoy. Lápiz hoy va a romper a Mozart, pero no ganó la guerra. Es lo que yo entiendo. Eh, y así es eh, lo que yo entiendo. Atención, Lápizita. Si usted, yo sé que usted no quiere aceptar la, este <coughs> comentario mío, eh, porque usted lo único que usted es verme por la pantalla para después en Facebook acabarme. Llámame al 809-725-0505 y de su opinión de esta guerra, después de este fin de semana, que todos aquí tenemos los ojos hinchados. Ayer El flaco no durmió. El flaco no durmió. No, ya, no era necesario ya. Yo sabía lo que venía ¿Eh? Todo el mundo, ¿eh? Se trasnochó el viernes y para cómo vamos a viene el domingo. ¿A qué hora, lápiz, lápiz, por favor. Mañana, yo tengo una bebé, una niña, eh, hermosa, mi hija, Dios la bendiga. Tienes que dormir temprano. Y ella, cuando no ve a su padre durmiendo, <risa> no, la princesa, no, Dios la bendiga, no duerme. Ella está, yo no me llego a la cama, no duerme. Eh, espérame a mí. Entonces, Lápiz, temprano, por favor. Que ¿Con sea el Lápiz, la, no! Que sea a las 10. Y ya es hora de que Lápiz anuncie esa cantidad. Yo, yo todavía yo, no he yo, visto nada. Yo quería hacer un llamado a Santiago Matías. No, le escribí ahora. Le dije, a le, a, a le tu dije, amigo. Le dije, le dije, le dije, manda una nota de voz. dan a la visita. Oye. Dime. A tu amigo. Oye, no, le Santiago. pidió al pi, pi, Lápiz que lo sacara, que le van a dar a a Santiago en esta. En esta le van a dar a Santiago. Oye, Santiago Matías, yo quiero que, que tú llames un influencer tan fuerte como Santiago Matías. Me tiene bloqueado de todos los lados, sí. Que me llame el muchachito que sale en la. Lápis, no. para que lo incluyan ahí ahora en la, la tiradera de lápiz contra morsa oh, o sea sí, sí, lo sí. único que le falta a la canción de hoy Sí, es que es chamaquito. Sea, sí, chamaquito no debe estar un hombre ya sí, que no lo que, busquen sí, tienen que estar un hombre ya. Sí, que lo busquen y lo diga de nuevo <risa> con el lápiz no con, con el lápiz no Ay, un hombre con el lápiz no <risa> entonces y hay gente que lo coge tan a pecho esto, mal, eh, maldiciéndose, diciendo la Eso no es que di que si tú opinaste un post de ellos, ajá, mucha carita, qué loco viejo, tú eres loco, eh! no, tú oye. sabes de eso. Miren, en mi canal eh, estábamos transmitiendo para La de Mozart, y pusimos, estaba mi pana a nuestro amigo Danry. Darry, mi compadre, mi compadre. Danry dijo Darry, que May. era la pisita en el, en el live. Y que no le gustó la demosa, entonces la vida un a decir: Tú no eras de la de la final. Y ah, esto, no, porque tanto, un bro, eh, Harry, oye, es un problema. Oye, Darry cogió tantas cuerdas en ese live. En ese live, Darry cogió tantas cuerdas. Ojalá que tú te oyes en el live de hoy. Pero mira, Darry cogió tantas cuerdas en ese live hoy. Que la nariz tuvo que responder. Y le dijo de esto. Tú no crees un alfabeto, ¿sabes? tú sabes cómo es. Darry yao, <risa> Ay, que cojones. Toca to, madera, igual que tú. Dije, ¡Eh! O, ¿Sabes que los ricos se encojonan? Genesis hace así ¡Que no! Dándole a la mesa. ¿Sabes que ahí pobre no tiene la no <risa> Ojalá. Bueno, está bien. Lápiz va a romper hoy, nítido. Moza no va a responder más. Lo dejó ahí. Eh, pero nada. Los heavy es que nos entretenimos. Un fin de semana muy entretenido. Muy picante. A, ya a, hoy hasta, hasta Margar a la madura. Ahora, mi madre sí. dijo: ¿Quién va ganando de lápiz? Oye, oye. O Moza. Sí, y mami. Dudo. Pues saluda a Margar a la madura. No la saluda. Duro, dudo. ...te dudo. estaba dejando tranquilo. Dudo, dudo. Que Moza responda. Dudo. Pero si piensa hacerlo, tiene que ser mañana. Lo voy a decir ahora, ¿por qué? La guerra de lápiz y Moza, y ese va a ser el título, creo, del video. Murió esta semana. O sea, ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 10. 10. Exacto. La toma de posesión una de. Una llamada. Ok, tenemos una llamada. A lo buenas. Alo. Lapisita. Lapisita. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Pero, pero para decirte. Dime. En esto es del 2005, 2006. Yo soy de Gualey. Iba a los multi a ver al lápiz improvisando en la cancha San Lorenzo de los Minas y en la posa del Chino de Gualey. Ajá. Pero lamentablemente no llenó mi expectativa en este rey. No, no te preocupes que ya hoy... Graben esa llamada de una piscita de Santo Domingo, graben ya, eso. Ya, ya, no, ya. no, no cuenta, lo puede dejar apaleado, pero ya no cuenta. Esto es de, esto es de dos, tres. Sí, sí, sí, pero ya hoy, hoy el lápiz va, va a llenar tu expectativa. No, no, no cuenta. Aunque ya. sea tarde, aunque sea tarde, pero ya hoy el lápiz va a llenar wow, tu No cuenta. Ahora, bueno, wow. lo digo ahora, ok. La guerra de lápiz Mozart muere, muere, hoy. En inglés lo digo todo. Ahorita. Uh, uh, ok. I'll kill you. Ah. La guerra de lápiz Mozart termina. Déjame ver, le voy a dar. Le voy a dar mañana. Ya. Un día le queda la guerra de y no moza, Mañana. Hoy la canción del lápiz, si sale hoy, mañana. Después del 16 de agosto, después el día del 16 de agosto para adelante, nadie estará en Lápiz y moza. Nadie, ¿verdad? Si, si nadie sale... estará en lápiz Mira, y moza. si sale hoy, oye, si sale hoy. Mañana, la mañana ya. Eh, o sea, la del lápiz. Si o sea, la del lápiz sale hoy. Hermosa tiene, tiene que, que tirar, tirar mañana. mañana. Y ya. Murió ahí. Porque y murió vamos, ahí. Vamos a tomar posesión. Ok. Sí, sí, ya Neto ya. Ya Neto no va a venir para acá aquí el programa. Hablándole de. <risa> de que Hablando de que. Eh, eh, no, porque. El yo, lápiz yo todo. que mandé uno. Ya va a ser un apartamento cosa. de eso tú. ¿Eh? Y me cogió el hotel. Tú no me orientas. Hace atención. Tú tú mis amigos, hoy, que... hoy. <risa> lápiz tira. Mañana Mosa Simón se Simo va a responder que tiene mañana porque después del martes la guerra de la Pimosa murió. La gente va en, en el cambio de mano. No, no, no, no. buenas. ¿La pisita. Sí, la piscita. Oh, hey. Sí, a un ahí para que le un saludo a los muchachos. Vamos a la isleta de Moca, de la cárcel. Un saludo a los muchachos ¿eh? de la islita. De la isleta Moca. Ileta Moca, los muchachos de la Fortaleza, hey, ya. Hey, hey, saludos, hey. muchachos, activo, ya. Activo, con ustedes que estábamos hey, Muchas gracias, a muchas gracias. Acho, Acho. Saludos, muchachos, muchacho, ya. La Ileta eh, Moca, la hoy Fortaleza. Hoy no duermen ellos. Oye, yo quiero escucharle a ustedes que, que, que... ¿Quién es el duro, Lapi o Monza? Lapi es el duro. Eso nadie se lo va a quitar. Lapi es duro. Pero... Monza ganó. Monza va ganando. Ahora no que... duerma, muchachos, hoy, porque hoy en la noche Lapi, Lapi. va a tirar. Y contó. Okay. Llamalo no, mañana, oye, oye, te pues sabes, ya te saben los muchachos. Saludos a los muchachos ya. Ahí están entonces, los muchachos. Los pues pues ya te saben, mandan los saludos ahí para, para, para, para el Intocable Illuminati. Hey, Ey, el Intocable Illuminati, Saludo de acá. allá los muchachos. Entonces, ya así que ustedes saben, disfruten hoy, que el API hoy va a tirar la canción, y disfruten mañana. Después de mañana, la guerra murió ahí. La gente lo que está pendiente es que Luis ya viene a poder. ¡Qué lindo! ¿Mm? ¡Qué y lindo! Ahí quedó. <ríe> el Neto, llegó. Hay un amigo de nosotros que está nombrado callado. <risa> mm. ¿Ay? ¿El callao. hombre? ¡Callado! ¡El hombre! Neto, el hombre, el hombre. La diputación no se regala. Neto. <risa> 25 valores. Mm. Neto, Neto, <risa> el hombre ya. Ya ah, le no, llegó. Callado, callado, eso callado. Eso después 16, que nosotros vamos. Voy a vestir de blanco el 16 de mi casa. Nieto, pero el hombre le llegó la cosa ya. Sí. Está mm. callado.